Estamos en esta nueva aventura del pescador. Camino a Madariaga, estamos tomando la, casi la ruta 2, la autopista Buenos Aires La Plata y ruta 2. Realmente una mañana, una noche con mucha neblina, complicado, así que vamos a ir despacio. Ahora vamos a encontrarnos con Darío Guerrero y un amigo. Y seguimos. Esto es Hudson. Seguimos camino a Madariaga señores, en busca de los grandes peces reyes. Bueno Juancito, nos vamos a Madariaga. Venimos a buscar la mejor mojarra en el Catu, Ruta 2, como siempre el kilómetro 112 y 500. ¿Las tenés seleccionadas? Sí, por siempre. Por tamaño. Sí, estas son chiquitas, medianas y grandes. ¿Estas son las, las más chicas son estas? La de la derecha es más chica. Ah, esta. Sí, estas son medianas de punta. Pero ya es buena mujer esa. Claro. ¿Y vos decís más grande el queso? Sí, más grande. Ajá. Mirá, muy bueno, claro, sí, vamos a buscar el pescado mucho más y grande. ya. Sí. <risa> pasa al lugar de los grandes. Vamos, ¿no? sí. ¿qué, ¿qué pasa con, con los matungos? Sí. Están sacando poco, pero bueno, ¿no? Por eso, la calidad ahí es es creo el... que es la mejor la provincia. ¿Y cómo sigue la pesca por las lagunas de acá? De, ¿De Chascomú? Y ahora, que viste, que cada vez que hace estos ciclos, que levanta la, la temperatura, se activa se saca. el pique. Y cuando vienen esos, esos ciclos, viste, que es de... como dos semanas dura y, y dos semanas. Y ahí se aplaca. Así que ahora estamos justo... Ayer se pescó bien. En las lagunitas de acá de Chascomú, chicos. que esperar que ahora hasta el martes, que siguen la, las temperaturas buenas, que se va a y, bien. esto siga sí bien y, y bueno, y, y se pesque bien. Ya no. han salido de buena calidad, viste que acá era más, mayormente mediano, pescado, pero ayer por los, por los salieron de buena calidad. Eh, y yo creo que mientras siga estos calorcitos se va a ir mejorando. ¿Y tema de, de carpa, tarucha todavía medio, hay que esperar un poquito? Eh, taruchas ya empezaron a salir. ¿Ah, sí? Sí, eh, medio temprano, pero ya empezaron a salir. ¿Ah, sí? Como las lisas, viste. ¿Ah, sí? Sí. Luisa allá en el Canal 9, en el Canal 1 y ya empezaron a salir. Ah, ahí vamos a tener que ir, ¿eh? ¿Sí? Esa es linda pesca. <risa> a ver, que la obligación de <risa> Qué macana, ¿no? ¿Qué bueno, gracias, Juancito. No, por favor. A ver. Excelente. de la mañana, llegamos una Salada Grande esta es la 74, camino a Pinamar y acá tenemos el retome a la izquierda Salada Grande, que lindo, papá, mira que lindo día vamos a ver si sacamos alguno grande <risa> y Darío como lo ves ansioso, como la primera vez <risa> la pesca lo que tiene que es un debut todos los días eso, bueno la por ver la boya correr de costado A ver, cómo está el camino acá cuánto tenemos, ¿no? 15 kilómetros 15 kilómetros Es un camino circulado, cuidado Pero cuando llueve, ahora está bien Niebla, y allá adelante la niebla Bueno, llegamos a Madariaga, ya estamos por partir con el día Diego Palas, así que una mañana muy buena, se la ve linda la laguna en cuanto a está muy bueno. muchísima gente, así que bueno, vamos por los grandes de Madariaga, a ver si tenemos suerte. Pescadores, acá estamos. Llegamos con nuestro vivo Diego Palo. Un gusto, Dieguito. Gracias, igualmente, Gabriel. Buen día para toda la gente, para todos los amigos pescadores. Y bueno, hoy domingo, eh, acá estamos en la salada grande de General Madariaga. Y bueno, vamos a ver qué si podemos manotear los matungos que sí. tiene esta laguna. La verdad que la veo muy bien en caudal de agua. La, la última vez que viene fue en febrero, que estaba muy baja. Ahora está muy bien. Y bueno, estamos ya casi en septiembre Va a levantar un poquito la temperatura Y seguro que la pesca va a ir mejorando ¿no? Hoy es domingo 29 de agosto eh, Le recordamos a todos los amigos pescadores Que el primero de diciembre arranca la veda Hasta el, prim el primero de septiembre Perdón, hasta el primero de diciembre Se puede venir a pescar el Sábado, domingo y feriado eh, sí, sí. Así que bueno Acá vamos a estar, lo vamos a esperar a todos, si los quieren, y nada, y pasar un día lindo de pesca. Vengan que eso, a buscar, más importante. Ahí. Y bueno, el pescado está, como digo siempre en cada video, para el que sale, el pescado está y hay que pescarlo. Así que bueno, hay muy, buen, muy buena calidad de pescado. Vale y, la pena venir porque es un desafío, pero si tenés éxito, sacás grandes en serio, ¿no? Exactamente, exactamente. Hay días que, que sale muy, muy buena cantidad de pescado, muy, de muy buen porte y bueno, eh, otra cosa que tiene la laguna son 7000 hectáreas y hay que buscarlo y, hay que buscarlo, y, y, y pescarlo también, que eso es una parte fundamental de, de esto, ¿no? de la pesca. Bueno, yito, vamos ¿hacemos una gareteada primero? Vamos vamos a arrancar con una gareteada y, y bueno, vamos bueno, a probar suerte. Después... Bueno. Vamos a ir un rato a los juntos también. Dale, vamos con la pesca. Saludos para todos. Mira, ah, el pique te lo tomé, ¿eh? Era pez eso. Bueno, vamos Dieguito. El segundo pique. Mira cómo está. Caña doblada. Se está dando vuelta el bote. veces es lo bueno. Sí, sí, sí. Última boya. La solada, 20-25. Y van saliendo los primeros. acá Estamos con Dieguito de Madariaga. listo sí. tragado este. Comió este. Diego Pala. Vamos Dieguito, eh. Arrancando. Vamos por los grandes, vamos. vamos. Bueno, acá estamos, Dieguito. Recién tiraste. Pusiste un puntero para lograr distancia. Y parece que se lo tiraste en la boca. ¿eh? Sí. Y tomó. Sí. Bueno, así está la pesca. Bastante difícil, pero si te la ingenias, te <risa> fuiste a buscar. ¿Viste el bulo o algo? Se sí, ve nada. No, Viene ¿no? arriba, está ahí. Bien arriba sí. Sí. Bien sí. Buenísimo. La tiene pescado ese, eh. Penita. Pero... Muy bien. Muy bien. Eh. Levante, levante, levante. Uh, qué pescadazo, vamos. Qué? Oh, bueno. oh, vamos Luis. Esperó el tipo, eh. Para el grande. Oh. Wow, mirá Mira que es ese tronco, dios. En wow. La boquita, como dice Pescado. Bien pescado. General Madariaga, está la ¿Eh? balanza, ahí anda cerca de kilo este. ¿Ahí sí? ¿Eh? ¿Cómo no? Vamos, no, vamos. kilo 45 gramos. Vamos, el primero de kilo. Ah, me necesito. Este Ahí. ¡Vamos! Uh -huh. ¡Vamos, bonito. Como nos está costando, ¿eh? pues, pues, vamos la a la lanchada! a la luchada. Luchada, como eh, Daría un panorama de la lucha, sí. ¿Se ve? Un aceite. Es ahí, Terrible. Este... Gordo como pocas lagunas se ven Que no entra a la cámara Gaby, otro más, con laguna una pinchada, planchada, miren. ¿sí? <risa> ¿sí? Difícil la pesca, eh, ver, dónde ah, come? La, ¿sí? Y el que firma ni te cuenta. Turísimo. <risa> ¿Dónde estamos, Gaby? En Madrid, aguantina de ira. ¿Y qué, ¿Qué, ¿Qué traen, ¿Qué traes? ¿Qué traes? La cara de felicidad ya se nota, mirá. ¿Qué Vamos, lo de Kilo. Oh, uh, uh, uh. Dieguito. Diego, pala. Qué grande. Pistas. picadas, no, Ahí está, vamos. Ahí está haciendo A ver, sacamos una 35, ¿Eh? sí, 535. Vamos, Tremendo. qué gorro, ¿no? Tremendo. Qué Tremendo. Gondolieri, volvió el gondolieri ¿Se la cortó? Le trae un doblete? Un sí, no, doblete sí, Terrible Increíble Uh, mira el de abajo dos, Terrible dos, Gaby, dos, dos, terrible te sumo de a ¿no? Terrible, nunca vi esto acá adentro Terrible, agarra el pescado Agarra el pescado Estamos en la arena tripleto lomo negro que te el último me rompió la olla la chitero mira lo que es eso Allá quedó la olla el triplete rompió la línea estamos en Madariaga en los laberintos Lomo negro, mirá qué pescadazo. El último me rompió la olla, la, el del tintero. Mirá lo que es eso. ¿Dónde estamos, vieguito? De en la daría, número uno. Daría, bueno, con este que te saco una foto. Dieguito triplete entre los juncos. Ahora estamos pescando en los laberintos. Agua transparente. Vamos, ¿eh? En un tiro, en un tiro, vamos. Vamos por más. la bolsita. Vamos. Vamos a la que gaspa. Allá quedó mi puntero. El, mi puntero roto. Monegro de madriada, ¿ya? Oh. Sí. ¿Se te fue es? otro? otro? Sí, sí, eh. oh. bueno Monegro. Buenísimo. Sí, un poquito. Que te tapa la cara, sí. bájalo. Sí. Por, por afuera por afuera no, no. no quiero ir para levanta Luis a cerrar el freno al rey cerrar el, el freno al ah, rey Nueva modalidad Sigue, vamos Vamos, Darío, debut. Vamos, Darío. Igual sale, igual no pierda tiempo cuando tenemos. ¿Qué? Justo la gaste. ¿Sí? está yo? Ah, ¡Tremendo! Tenemos uno en popa. Uno en popa. Arriba y otro en prueba Qué lugarcito donde estamos pescando? arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Sí, oh. tenía razón viejito ¡pala uno por, señores! uno por acá y otro por allá Bien, eh. Y a ver si se aprecia 20 centímetros de agua tremendo, estamos pescando en una pecera No, ese se enganchó solo yo, yo, yo cañé el primero el eh, que no se Cañé tenía pit en todas las bolsas. ay jesús estoy... bueno puede pasar venía a pescar a los juncos, paleando vamos no, no, digo pala, eh, a la acá, vamos Darío, grande, buen, porrojo, pescado Darío, vamos Darío, pareció una lisa al salto, y ropito, hermoso, lomo negro, bien Darío, lomo negro se en la sala, la grande, en la sala grande con el grande. Mira, pescando en poca agua. Mira qué matungo, del lomo negro. Vamos. Ahora a disfrutar. Guarda que se va arriba de la otra línea. Tiene ¿eh? una fuerza, bárbaro, Mira qué pescado. Qué pescado, Dios mío. Vamos, Diego. ¡Vamos, Dieguito! ¡Mirá qué pescado! Pues en poca agua Parece mentira que hayan estos pescados ahí en nada de agua ¡Ah, eh. trae la cámara! Ahí voy ¿Qué pasó? Mirá con qué picó, ¿con lombriz? ¡Qué lomo negro, che! ¡Gigante! Eso, eso, es muy buen <ríe> Qué pescadazo, amigo. Va vale la foto. Te lo juro no sé. y si lo agarré este es el todo en la sala grande de Madariaga eh, grabando unos lindos lomos negros eh, fíjate el cajón ahí como vamos son las 2 y media de la tarde está está grande y esto es un adelanto de lo que se viene cuando está calentando el bolsillo todavía hace, falta hoy estamos en un día medio con eh, domingo 28, 20, 28 de agosto del eh, 2021 bueno acá estamos en la sala seguimos ¿Cómo se pusiendo? Salta eh, muy bien. Muy bien. Bollita chiquita. Sutiles. 5-6 cm. Lombriz de vuelta. Ya. Si alcanzan a ver ahí en la punta Lombriz. Peleador, <risa> eh. Muy bien. Sí, la lombriz. Mágica, ¿eh? No carnada nada para el pejerrey. ¿Robado ese se No, como va a estar robado. ¿Sacamos las cañas? Se le enredó en el Se le enredó en el ajugo. Porque el pescado yo Ish, el es Que no tenía mucho el margen. Ahí, ahí lo saco. Ahí. Lo saco, lo saco. Eh, ahí. Se me uh, uh, enredó la última. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bien, bien, Darío, bien. bien. Muy bien, muy bien. Torta, torta. Te dije que era buena y era el mismo y se me escapó. Muy bien. Eh, no. Terrible Tarugo ¿Sabes que lo no robé? Por eso me emociona mucho. Sí. Entonces un tarbuchones Ahí es grande, no te lo hay que terminarlo Si está robado, ¿por eso se tira tanto? Lo agarré de la panza <risa> Igual es un pescadazo un tarbuchones sí. revancha ¿eh? Muy bien Darío Bien, Diego. A verlo. Qué pescado. No, mirá. Ahí voy. pescadazo metiste, pa. En los juncos. Tremendo bicho, che. Vamos con la fotito. ¿no? bueno acá nos encontramos con Rubén el Sanders Paisa gusto volver a verte cómo andas cómo anduvo la buena buena pesca muy bueno muy buena pesca eh, no mucha cantidad pero muy buena calidad muy, muy buena bien. calidad muy buena calidad ya, todo este, lo buscamos barrejando anclado, hay complete. que laburar hay que laburarlo, lo viste pero sacamos muy buena cantidad por cantidad nos saca hay día que sí y día que no pero sacamos muy buena calidad los días que saca poco saca buena calidad los días que saca mucho también saca buena calidad Pescado de idea, kilo está el pescado de kilo sí, y hasta dos Kilo, no kilo, y dos kilos pero todos los días acá por eso sacás 30 pescados acá 10 pescados de kilos muy, muy lindo la verdad que está muy buena laguna sí, linda sí. ahora se no empezó a aprovecharla empezó a mejorar que es eh, lo que le faltaba levantó la temperatura un poco y Y ya está y ya está, es lo que faltaba un poco de temperatura así que bueno ahora ya tenemos la temperatura y el pescado se está dando está comiendo mejor ¿viste? por ahí hay días que como un poco mejor que otro día pero bueno ahora por lo no menos bueno, si quieren una guía de pesca, Rubén, ¿cuántos trajes tenés? Eh, contamos con tres trajes, somos eh, con 40 caballos, 75 caballos, 6 metros 40 cada traje, con acentito al medio, muy cómodo, las embarcaciones muy cómodas, así que bueno, eh, lo único que queda es venir a, a pasar un buen día de pesca. Bueno, dale Rubén, va a aparecer el teléfono, comuníquense con Rubén. Uno de los días que más sabe acá en la laguna de Madriaga y ya vamos sí, o sea, a estar haciendo alguna una Sí, son días que ya se ahora ya han venir los días más lindo, por lo menos, que no vamos a pasar tanto frío, oh, Está bravo, se está había bien, puesto bravo, bravo. Pero está bueno, bien. dale Rubén, gracias